quitar el sueño y a usted ve Te has convertido en la añoranza De mi cuerpo, de mi ser Nunca esperé Dejar la puerta de mi corazón abierta Entraste sin querer Y ahora vives dentro de Soy tú moreno y tú mi morena Déjame ganarme tu corazón Ay tú mi amor ay, Que te doy un poco de cariñito ay, Pa' ganarme tu corazoncito ay, Que te doy un poco de cariñito Pa' llenarte de besitos Seré el hombre más bonito ay, Que te doy un poco de cariñito ay, de Pa' ganarme tu corazoncito ay, Que te doy un poco de cariñito Pa' llenarte de besitos Seré el hombre más bonito Permíteme esa cacha a bailar A tocar mi corazón oh, Cuando oh, oh. le escuchas en la radio Quiero que baile monjeta salsa Junto a tu y yo si me ve en la televisión Pise que ya es tu hombre en una rueda de casino Se escucha mi nombre Tenga pa' si te mueve Ya tú sabes quién eres Si te seré el hombre más bonito Ay, que te dé un poco de cariñito Ay, ganarme tu corazoncito que te dé un poco de cariñito para llenarte de besitos Si te seré el hombre más Nunca bonito Nunca sé Que una chica me quitará el sueño Y a usted ve Te has convertido en la añoranza De mi cuerpo, de mi ser Nunca esperé Deja la puerta de mi corazón abierta Te sin querer ya vives dentro de. De la cual 3 o sea,